Hey, buenos días. Hoy nos encontramos con la activista Tibisay Betancourt, actualmente coordinadora de Reda, con la finalidad de realizarle una entrevista acerca de los derechos humanos. Tibisay, ¿qué es para ti la declaración de los derechos humanos? Y aunado a lo que acaba de decir, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué acciones concretas pueden llevar al ciudadano común para defender los derechos humanos? Muchas, pero la principal creo que es el, el capacitarse y educarse en el área. El tener el conocimiento de cuáles son los, los convenios, cuál es el marco legal y jurídico al cual nos debemos amparar cuando eh, somos vulnerados en nuestros derechos humanos como ciudadanos. Después de allí hacer una serie de actividades, como activar campañas, ya sea en las redes sociales, eh, a nivel público, en defensa de derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a, una, a la democracia, a un voto seguro, entre otros. ¿Por qué eres activista? Bueno, soy activista porque siempre me ha gustado ser solidaria, eh, apoyar a la gente que es vulnerable, que quizás desconoce de cuáles son los derechos humanos que tienen como ciudadanos y el cual muchos de ellos eh, son atropellados. Y busco la manera como de orientar y generar actividades o estrategias en conjunto con otros compañeros que les permita tener el, el conocimiento pleno de cuáles son sus derechos y hasta dónde se llama... Eh, eh, la vulneración de los mismos, hasta dónde se puede decir que han sido vulnerados y cuando ellos pueden accionar para la defensa de los mismos. Eh, soy activista porque me gusta el trabajo social, me encanta. El día de hoy estamos acá en la Iglesia Cristo Rey, un grupo de compañeros y mi persona haciendo la olla solidaria donde vienen personas de bajos recursos y personas de situación de calle eh, donde alimentamos. Eh, y logramos quizás no, no erradicar eh, la pobreza pero sí por lo menos un día en que esa persona puede eh, alimentarse y quizás estar un poco eh, en tranquilidad por, por su paz espiritual al, al tener un momento de, de aliento como es este día y que quizás yo lo veo de esa manera, quizás ellos lo pueden ver de otra, pero es eso, la idea es contribuir como ciudadano, ayudar al otro y generar conocimientos que te permitan a ti hacer una cadena humanitaria, solidaria eh, con el otro para poder eh, lograr erradicar algunas problemáticas que en conjunto y con organismos tanto nacionales como internacionales que, que nos puedan apoyar, se genere una gestión positiva sobre el tema de la defensa de los derechos. Bueno, eh, ha cambiado mi vida el sentido en que eh, me pongo en el lugar del otro y quizás me pongo, me predispongo a pensar si fuera ese... Si yo fuera esa persona, ¿en qué posición estaría? Entonces lo veo ya desde el punto de vista como más solidaria, como más presta a querer lograr mayores cosas, eh, empezar actividades que ya se empezaron actividades pequeñas, quizás hacerla tipo proyecto, donde genere mayores respuestas positivas para esas personas que son vulneradas en diferentes aspectos, ya sean de, en sus derechos económicos, en sus derechos sociales, en sus derechos culturales. Eh, por ejemplo, como tú mismo lo estás diciendo, yo trabajo en el área de discapacidad. Muchas personas desconocen que existe una ley que los ampare y los protege, los cuales son vulnerados. Por lo menos ellos tienen el derecho al trabajo, lo dice la misma ley. Tienen el derecho a una igualdad de educación sin limitación alguna, equiparamiento de oportunidades, cosas que muchas veces no ocurren en diferentes sectores educativos. Entonces la idea es esa, apoyar a la gente que quizás desconoce o tiene miedo o es vulnerable a la situación. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la propiedad privada, al no ser torturado, a estar informado, entre muchos otros derechos más que contempla la Convención Internacional de los Derechos Humanos. El fin último de los derechos humanos es conseguir justicia, que efectivamente se haga justicia ante una violación de derechos humanos. Por este motivo, como ciudadanos, nosotros tenemos una serie de herramientas que podemos llevar a cabo para poder... Conseguir que efectivamente se logre la justicia. En este caso podemos hacer determinadas actividades, piense sea documentar una violación de derechos humanos, conseguir y recabar toda la información posible sobre determinada a, eh, caso que ocurra. De igual forma podemos denunciar esta violación de derechos humanos ante los organismos competentes que el Estado nos provee para ello. También podemos acudir ante organismos internacionales en caso de que el Estado donde nosotros vivimos no permita la persecución o el, que se efectivamente se justicia ante determinado caso. De igual forma podemos difundir la información a fin de que otras personas que también han sufrido una violación de derechos humanos similar a la que nosotros hemos vivido en el caso que estamos realizando puedan igualmente trabajar en conjunto. Asimismo es importante que se haga eco de todo este tipo de situaciones porque es sumamente importante que la colectividad conozca las violaciones de derechos humanos que pueden ocurrir. En, en nuestro entorno, bien sea en la escuela, bien sea en el hogar, bien sea en la comunidad. Para mí ser activista de derechos humanos significa poder ayudar a otras personas a conseguir justicia. De igual forma, esto significa que podemos realizar una serie de actividades para poder promover la defensa de los derechos humanos. Y en lo personal es un tema que es muy sensible para mí, ya que en alguna oportunidad, tanto yo, mi familia, como mi persona, fuimos víctimas de violación de derechos humanos por parte del Estado venezolano, esto en el contexto de las manifestaciones ocurridas durante el 2014. Mi nombre es Adriana Flores Márquez, soy abogada. Actualmente formo parte del equipo promotor de la red de activistas ciudadanos por los derechos humanos de Venezuela. Una vez haberte escuchado y para ir terminando, eh, tu, tus apreciaciones, tus palabras, Quisiéramos que nos dieras un mensaje, para, para no para nosotros sino para Venezuela. Bueno, eh, eh, quisiera que cada uno de nosotros colocara un granito de arena, un simple grano de arena de apoyo hacia el prójimo. Yo creo que si cada uno colocara un grano de arena de apoyo solidario al prójimo, fuera como los méganos de coro. Y lograríamos inmensidades de acciones positivas para todos los ciudadanos de nuestro país. Porque eso es lo que nos falta. Apoyo y solidaridad. Muchas gracias. De igual forma, invito a todas aquellas personas que han sido o no han sido víctimas de violación de derechos humanos a que se unan a una causa. Porque es muy importante que desde la ciudadanía realicemos toda una serie de actividades para poder evitar que se sigan violando los derechos humanos tanto en nuestro país como en las fronteras, porque como seres humanos tenemos que buscar el bien común para todos y cada una de las personas que habitan en este mundo.